Hugo Sánchez no será el técnico de Cruz Azul. Tras varios días de negociaciones entre la directiva de Cruz Azul y los agentes de Hugo Sánchez, la llegada del pentapichiche al equipo de la Noria se ha esfumado, pues las altas pretensiones del exdirector técnico de la selección mexicana habrían echado por la borda la posibilidad de que Hugo dirigiera de nueva cuenta en la Liga MX. De acuerdo al último reporte del periodista Carlos Córdoba, Cruz Azul no está dispuesto a ceder a las altas pretensiones de Hugo Sánchez, quien exigía un alto salario y un contrato de dos años, además de llegar con un cuerpo técnico totalmente nuevo. Hugo pretendía dejar fuera a Oscar Pérez, icono en la institución celeste, además de cobrar un alto salario, colocándolo entre los estrategas mejor pagados en la Liga MX, superando lo que ganaba su antecesor en el banquillo celeste, Robert Dante Siboldi. Otro de los detalles que habría frenado la llegada de Hugo habría sido la duración de su contrato, pues Cruz Azul solamente le habría ofrecido seis meses o un año, mientras que Sánchez buscaba asegurar cuando menos dos años con la máquina. Rumores apuntan a que Juan Reynoso se habría convertido en la opción más viable para llegar al banco de Cruz Azul en la siguiente campaña. Además a mi parecer después de lo que comentó anteriormente Héctor Huerta comentarista de ESPN respecto a que se vendieron los jugadores en la semifinal contra Pumas, sería muy peligroso tener un ex trabajador de esa empresa porque seguro estaría filtrando información constantemente de lo que pasa en el vestidor del azul. Soy la voz de la afición dale like a este video y suscríbete para más videos.